La recomendación de esta semana es algo que me encanta, libros de cocina. Y este libro sobre el chucho, el pastel de chucho, es una joya doble. Resulta que de la gastronomía venezolana tenemos que hablar mucho más de lo que se habla, no solamente por un tema de identidad, sino también de materiales disponibles en este momento. Es un redescubrimiento de las cosas que hay en nuestra cocina y también en nuestra huerta, en nuestros mares, en nuestros espacios para conseguir las cosas que nos alimentan. La ventaja del pastel de Chucho es que además tiene tarazabilidad, se sabe de dónde salió. Y el invento es del chef Rubén Santiago, un chef trujillano que vive desde hace muchos años en Margarita y que se ha apropiado de los sabores y de la identidad de la isla. Es un libro que huele a ají dulce y que además demuestra cómo se hace un pastel que combina, agárrense ahí, plátano frito, tajadas, ese sabor dulce, maravilloso y adictivo, con Chucho que es un pescado, un tipo de raya, que se caza y que además su sabor salado te permite hacer un contraste maravilloso. Este pastel tiene además alcaparras y aceitunas y está gratinado con queso amarillo, que es un producto que sabrán, que es un poco típico de Margarita debido a las importaciones. Con toda esa combinación, no solamente tienen un libro que honra a un autor de la cocina nacional, sino también combina a muchos amigos que le rinden tributo, que tienen sus propias recetas y que han descubierto a su forma como la cocina